De una manera fraternal, en Primera Barranquilla se celebra el carnaval. Con la lectura del bando se da inicio al carnaval. Es un ejemplo de vida, alegría sin par. Se ordena al pueblo gozar y disfrutar sus tradiciones para poderlas preservar. Hoy desde Barranquilla traemos el carnaval para compartir como hermanos este encuentro fraternal donde las culturas se abrazan como un aporte a la paz para que pronto en Colombia Ordeno, mando y dispongo a todos mis guapachosos y comunidad en general Disfrutar del carnaval, una fiesta sin igual Con mi lectura del bando se despierte en mi ciudad Un derroche de alegría y de alegría sin parar Que la fiesta de mi pueblo inunde de emoción a costeños, colombianos y extranjeros con mi carnaval ¡Silpotemos <risa> Nuestras etnias y culturas de distinción ancestral hacen del carnaval de Barranquilla una fiesta de engalanar ¡La cumbia! El Mapalé y hasta el Merecube. A las que todos juntos le decimos ¡Huepa! Carnaval de Barranquilla, patrimonio cultural. Compartimos con ustedes esta fiesta tradicional. Que estos cuatro días de fiesta popular sean ejemplo de sano vivencial. Si tomas, no manejes, dedícate a bailar. Todas y todos como hermanos, nos dedicamos a gozar. ¡Que viva el carnaval de Barranquilla! ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva la comuna! Iniciativa desde el Corea. Desde 1974 se realiza la primera guacherna. De ese modo el carnaval fue creciendo cada vez más. Luces de faroles, derroches de colores y disfraces tradicionales. Congos, garabato, molocuco y marimondas. Comparsas, desfiles, comedias y letanías. Todas ellas salvaguardan el carnaval en Barranquilla!